cómo podemos responder a las preguntas y a los enigmas que nos acechan sobre el universo y las relaciones sociales en un tiempo que parece de zozobra, en el que solo lo irracional se impone en forma de sentimientos viscerales o de intuiciones vagas que en realidad no son más que simples prejuicios, en el que no se quiere escuchar a nadie que no piense igual que nosotros mismos. ¿Cómo resolveremos los conflictos ...si no hay más argumento que el de la fuerza. Ante todo esto, cabe preguntarse, ¿qué es lo que quedó de la razón? Hubo un tiempo cuando el ser humano adquirió conciencia de sí y de su entorno... ...y empezó a preguntarse el porqué de las cosas... ...que no disponía de otro instrumento para explicar y comprender lo que le pasaba... ...que recurrir al pensamiento mágico y a la intervención de seres sobrenaturales. Sobre esa base... ...y su imaginación se elaboraron las narraciones míticas y se edificaron las religiones. De la reflexión crítica a esa herencia cultural nació una nueva forma de explicación de las cosas... ...basada en la observación y el uso de la razón que buscaba las causas de los hechos naturales... ...en la regularidad de la propia naturaleza. Esas mismas herramientas se aplicaron para entender y ordenar las relaciones sociales. Así, casi al unísono, en Oriente y Occidente... ...surgió la filosofía y la ciencia, la reflexión ética y política. La filosofía aparece en la antigua Grecia, a la par... ...que una nueva forma de resolver los problemas de la vida en común, la democracia. Esto no es casual. El discurso de la razón, elaborado con algo que todos tenemos en común... ...la capacidad lógica para pensar, permite establecer a través del diálogo y el debate público... ...una forma de elegir, de entre todas las posibles explicaciones o soluciones aquellas que son las mejores, porque están mejor fundamentadas. De esta forma, se han podido confrontar las diversas opciones y ha sido posible llegar al acuerdo y el progreso de nuestras teorías, mejorando nuestro conocimiento de la naturaleza y nuestras relaciones sociales, éticas y políticas. A la autoridad, el prejuicio o la simple tradición se imponen las pruebas, el análisis de las causas y la valoración de las posibles consecuencias. Lo valioso, por encima de todo, ...no es quien propone, sino la solidez de las ideas y justificaciones que aporta. Por eso, el debate racional se rige por la igualdad. La comprensión que el discurso racional nos ofrece del pasado y del presente... ...unida al debate de ideas, nos permite también pensar en la mejora de nuestro futuro. La capacidad de la razón no es ilimitada, como creía la Ilustración... ...ni se impone por sí misma venciendo a lo irracional... No somos solo seres racionales. Muchas veces la fe, lo intuitivo o lo basado en lo que las personas sienten influye más en las creencias personales y las actitudes que las pruebas y las argumentaciones lógicas. También ha habido ocasiones en las que la razón, cuando ha buscado mejorar el futuro, ha planteado modelos o soluciones ideales que en el intento de llevarlos a la práctica han caído en el simplismo y el seguidismo ciego, convirtiéndose en auténticas pesadillas distópicas. Ni la razón lo puede todo, ni siempre propone ideas que necesariamente mejoran nuestro futuro. A veces, como dice el célebre grabado de Goya, el sueño de la razón produce monstruos. ¿Cómo podemos afrontar un futuro lleno de amenazas e incertidumbres cuando el discurso público se ve invadido por todo tipo de explicaciones mágicas, y el clima de diálogo es tan negativo que hace imposible el debate constructivo. La racionalidad es el vehículo común que nos permite ir más allá de nuestra subjetividad, creando el puente de la intersubjetividad, un diálogo compartido que hace posible el intercambio y la valoración de las ideas a partir de la solidez de los indicios y las pruebas y de la coherencia lógica de los argumentos. Pero el miedo y la inseguridad ante el futuro hace que haya quien prefiera refugiarse en la certeza de sus propias opiniones o en las del grupo con el que se identifica. Encerrados en un férreo dogmatismo, no quieren escuchar a los otros y rechazan que sea necesario justificar racionalmente sus ideas, sus acciones o elecciones. El sesgo cognitivo les lleva a interpretar los hechos de forma que siempre coincidan con sus prejuicios o ideas previas, sin aceptar de ninguna manera la posibilidad del error propio. Esta actitud, en su dimensión interpersonal, se convierte en incapacidad de entender a quien piensa diferente y en negarse a cualquier tipo de diálogo. Cuando el recurso a la razón se considera innecesario y la coherencia lógica se desprecia, cuando sólo la fe en nuestras creencias o sentimientos aceptados dogmáticamente tiene valor, acabamos encerrados en la más oscura de las prisiones, la del sectarismo.